Comenzamos con la mejor información internacional. Muchos de ustedes conocen que Moscú, ante la expansión que puede tener la, la OTAN con Finlandia en las narices de eh, la Federación, adicionar el desafío que ha impuesto a los rusos recientemente en la reunión con el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que continúan expresando sus apoyos de la Alianza y del Norte, porque ya también se anunció la nueva ayuda militar y financiera para Kiev, y esto en su defecto, para los expertos, ha creado una espiral de defensa que está creciendo en Moscú sobre la posibilidad de que se esté preparando un ataque sorpresa a suelo ruso. Que no es nueva esta preocupación de querer que Rusia sea derrotada para no perder el poder de la hegemonía los países occidentales y el norte. Por eso Rusia ha dado la orden a sus submarinos estratégicos realizar patrullajes muy cerca de las costas de los territorios que hacen parte del bloque militar y una publicación que ha hecho recientemente en el diario Newsweek ha revelado información sobre las preocupaciones que hay sobre la crisis en curso entre Kiev y Moscú. Al parecer los submarinos de la federación son llamados por el bloque militar los fantasmas del océano y los han detectado muy cerca de sus fronteras. Esto, por supuesto, ha aumentado seriamente lo que son las preocupaciones en la OTAN en el caso de que las cosas escalen inesperadamente en Ucrania. Vigilan con sigilo los movimientos de los acorazados acuáticos en el mar Atlántico en el Mar del Norte y en el Mar de Irlanda. Recordemos que actualmente la Federación realiza ejercicios militares con su flota del Pacífico, a la cual se le ha unido eh, uno de los flamantes portaaviones insignias del país de Xi Jinping. Estamos hablando del Liaoning, que se ha unido a la flota del de Pacífico ruso. También se han registrado maniobras de entrenamiento con estos submarinos estratégicos los están poniendo a punto para resolver o responder hipotéticamente en el caso de que la seguridad del país eslavo se vea advertida por parte de fuerzas externas y es por eso que toda la industria armamentística rusa trabajan a toda marcha para la consecución de tareas que ha impuesto el presidente Putin para acelerar la actualización las reformas a toda la flota militar terrestre y aérea adaptándolos a los nuevos desafíos del campo de batalla entre los que se encuentra sus 58 barcos según Avia.pro. Sin embargo, tras la reciente visita de Li Chanfu, ministro de defensa o nuevo ministro de defensa de China... ...según algunos editores militares, expone la teoría de que pudiera estar de por medio la parte de la cooperación militar entre ambas naciones... ...poniendo en el punto el tema de la estabilidad regional. Pero, escuchen bien este dato, tras bambalinas estaría el tema de la ayuda militar de China y Rusia, en el caso de que se produzca un ataque a la soberanía de Rusia, el plan de cooperación en su defecto se convertiría en un involucramiento presunto de China o directo a favor de Rusia en contra de la alianza solo en el caso, según los expertos, de una escala del conflicto que involucre a desde líneas enemigas al territorio ruso pero para no dejarles tiempo de maniobras dicen los editores militares para responder a las acciones rusas la primera opción que se baraja o que maneja el Kremlin como respuesta a un hipotético o una extensión del conflicto pero ya directamente con la OTAN sería la respuesta mediante el lanzamiento de misiles hipersónicos, aunque estos submarinos también tienen la capacidad de portar ojivas nucleares a países hostiles contra Siberia por eso, la sola presencia de estos submarinos los han llevado a catalogarlos como los fantasmas del océano en las costas de Estados Unidos y en el mar Mediterráneo, temiendo que este tipo de trayectorias buscarían crear serios problemas en el ámbito de seguridad, según fuentes en el anonimato desde el Pentágono, lo que aumentaría, o el aumento, del deterioro de las relaciones entre las naciones de la alianza con el Kremlin. Desde los miembros del bloque militar le han pedido a sus líderes, según este artículo, tomar acciones para tratar de regular este tipo de maniobras por parte de los submarinos rusos. Pero llama la atención el debate de muchos opinólogos sobre las acciones que pudieran tomar contra esta flot, ya que algunos opinólogos comentan que para poder detectar a los submarinos de Rusia, la tecnología de la OTAN aún está atrás respecto a la de países como Rusia, China o, en su defecto, el país persa. Que recuerden que recientemente en el Hornus detectaron al USS Florida, que fue obligado a salir a la superficie y posteriormente obligado a retirarse de aguas eh, soberanas del país persa. Esta versión que fue desmentida directamente por el Pentágono, pero que a esta hora es un punto de debate o uno de los puntos de debate bambalinas en la reunión de Ramsey. La forma en que van a disuadir este tipo de misiones que hacen los submarinos rusos que están equipados con misiles hipersónicos y que son portadores de misiles nucleares y se convierten en una gran para el norte en caso de una acción de la OTAN contra el territorio de la federación. Esto, al parecer, fue hablado en esta reunión en Moscú entre el ministro de la defensa de China, Li Chanfu, y el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu.